O Luizaga é um político da mais alta importância no seu país, uma longa carreira política e diplomática, é um dos diplomatas mais respeitados da nossa comunidade. E ele tem sido. Por dessa, de seu empenho, o presidente Temer resolveu conceder-lhe uma condecoração à ordem do governo do Sul, de reconhecimento pelo seu trabalho e a reafirmação da amizade entre o Paraguai e o Brasil. A visita do chanceler Luiz ocorre no momento de intensificação das reuniões de alto nível entre o Paraguai e o Brasil, especialmente na visita recente do presidente Horácio Cartes da Brasília, que ocorreu em agosto eh, passado. E recebeu, recebi também com muita alegria a confirmação de que o presidente Cartes virá aqui a Brasília no dia 20 de dezembro na reunião de cúpula do Mercosul e o Paraguai, por falar em Mercosul, vai assumir agora a presidência pro tempore do Mercosul, dando sequência a um esforço que se, inicia, é, que se intensifica no governo Temer, um em grande entendimento em sintonia com o governo Paraguai, de um esforço para a dinamização do Mercosul como um arranjo regional, um bloco regional voltado para comércio, investimentos recíprocos e também uma plataforma de inserção da nossa região eh, no mundo. E além da afirmação desse pilar econômico e sem prejuízo também do pilar cultural e de cooperação, a reafirmação do fundamento político democrático, compromisso democrático do Mercosul com a utilização, inclusive a aplicação inclusive, da cláusula democrática em relação, em relação à Venezuela as relações econômicas entre o Paraguai e o Brasil são muito intensas e se intensificam ainda mais na medida em que o Brasil sai da crise, da depressão profunda que afetou a nossa economia e que retomamos agora o crescimento Temos com o Paraguai cooperação nos mais diferentes níveis. E eu gostaria de destacar, meu empresário chanceler, a cooperação que nós temos no combate aos crimes transnacionais. Nós compartilhamos a visão de que a cooperação em segurança deve ser prioridade no contexto da nossa coordenação bilateral. Uh, passamos em revista algumas questões relativas Ao Mercosul, uh, o chanceler Luiz Aga e eu conversamos a respeito da, do acordo automotivo que estamos começando a discutir entre nós. Uh, tratamos também de algumas questões de interesse mais comercial em alguns setores. Tratamos de projetos de integração física entre os nossos países a segunda ponte e a terceira ponte, que vai unir ainda mais o Brasil ao Paraguai, com especial ênfase e interesse para os estados do centro-oeste brasileiro. E agora há pouco nós firmamos uma, um acordo relativo relativa às localidades fronteiristas. Fronteiriças. É um acordo que visa sobretudo a facilitar a vida dos nossos cidadãos, que vivem, trabalham, moram, produzem é, numa conteira que é muito viva e que é um ponto importante de articulação entre os dois povos, os contatos entre os dois, os dois povos. As cláusulas desse acordo permitem facilitar a vida das pessoas que trafegam de um lado para o outro com um regime jurídico que facilite esta, não apenas a locomoção, mas também a comunicação, o emprego. Embaixadores da amizade do Brasil e do Paraguai. Obrigado o Luzaga, seja muito feliz vindo o Brasil. Esta é a sua casa, você será sempre defendido com braços abertos. Obrigado. Neste momento, para uso da palavra, o Ministro de Relações Exteriores da República do Paraguai, Embaixador Eladio Luzaga. Apreciado, canciller e amigo don Aluizio Núñez, señores embajadores, señoras y señores. En primer término tengo que expresarle al señor presidente Temer a través suyo mi especial agradecimiento por esta alta distinción que esta mañana me ha sorprendido señor canciller con la orden Cruz de Crucero do Sol. Quisiera expresarle que esta, este, esta condecoración, más que nada, es un compromiso más en profundizar en las ya excelentes relaciones que existen entre el Paraguay y la República Federativa del Brasil. No puedo dejar de señalar que desde que hemos tenido la primera reunión con el canciller Aloisio hemos generado una empatía muy rápida, puesto que compartimos valores y principios, no solo desde un punto de vista de nuestras dos repúblicas, sino de un punto de vista de la vivencia personal en lo que se hace a la democracia, al Estado de Derecho y a los derechos humanos. Hoy es un día muy especial porque esta condecoración la recibo en nombre del gobierno del Paraguay y del pueblo del Paraguay por la constante demostración de amistad y solidaridad que, que permanentemente recibí. El canciller Aloysio Núñez ha destacado el nivel de relacionamiento que tenemos hoy. Y esta, esta visita a Brasilia, le quiero señalar que me siento como en mi casa, canciller, por la hospitalidad, por, la, por el cariño y, y la cordialidad con que permanentemente usted nos recibe y recibe a los paraguayos, y en especial durante la última visita que realizara el presidente Cártez a Brasilia. Hemos dado, una, hemos pasado una agenda, revisado la agenda bilateral por un lado, como lo señalara en todo lo que hace a la interconexión de infraestructura entre el Paraguay y, y Brasil. Hemos repasado temas que hacen al MERCOSUR. El Paraguay asumirá aquí en, en Brasil el próximo 21 la presidencia pro-tempore por los próximos seis meses. Y tenemos una vara alta que tenemos que que seguir, Canciller, porque el trabajo que ha realizado el Brasil en estos seis meses ha tenido una dinámica muy especial en todo lo que implica la presencia en la agenda internacional del de, Mercosur y muy especialmente en el acuerdo que esperamos concluir a fin de año con la Unión Europea, un acuerdo que tiene que reflejar una... Un, recíproco reconocimiento de beneficio y por sobre todo beneficio para nuestros conciudadanos en lo que hace al acuerdo que acabamos de suscribir sobre localidades fronterizas vinculadas este es un paso importante que lo hacemos canciller puesto que compartimos 1300 kilómetros de frontera y hoy las fronteras ya no se constituyen en un medio de separación de los países, sino que muy por el contrario, se constituye en un elemento de integración, un elemento que coadyuve al desarrollo de nuestros países y el Paraguay considera en eso a Brasil como un socio estratégico en su desarrollo, un socio en la que no busca competir, sino que busca complementarse a través de, de polos de desarrollo, a través de la cadena de valor que hoy eh, hemos generado con la presencia de inversionistas brasileños en Paraguay que ayudan también al desarrollo de una región de nuestro, de nuestro país y por sobre todo a la generación de empleo en la lucha que tenemos contra la pobreza. También eh, quisiera señalar la gran coincidencia que tenemos en el ámbito multilateral y por sobre todo eh, la preocupación común que tenemos con la situación que vive la hermana República de Venezuela en la que esperamos y auguramos que la solución venga por la vía democrática, por la vía pacífica y que muy pronto eh, Venezuela... Eh, se reincorpore a los al grupo de países a la sociedad internacional que respeta el Estado de derecho respeta la libertad de expresión y respeta asimismo sí mismo el, la libertad de movimiento de todos sus nacionales eh, Canciller quisiera nuevamente retirarle mis agradecimientos al Presidente Temer a usted por esta, por esta alta distinción que no hace más que comprometer eh, mi continuo acercamiento y trabajo para estrechar cada vez más las relaciones entre el Paraguay y el Brasil. Y Sobrado está señalar que en Paraguay existe una gran colonia brasileña que está en el campo, que está en la zona rural y que ha contribuido enormemente al desarrollo de uno de los productos. Eh, hoy en día, también principal en nuestro país, ¿cuál es la soja? Y esa integración que hubo entre paraguayos y brasileños, ya de tercera y cuarta generación, está demostrada en que muchos de ellos están ocupando cargos en el ámbito de la comunidad donde viven como alcaldes, y eso hace que esa integración haya sido cierta y real. Muchas gracias, Canciller, y le vuelvo a repetir estoy en mi casa, muchas gracias está encerrada esta cerimonia